micrófono, pero creo que sí se alcanza a escuchar un poco, no sé. ¿Sí, no? <ríe> no. Bueno, eh, bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Moderna, a Moy, Tirso y Adrián por cedernos este espacio. La presentación de hoy es dentro del marco de los eventos de Fe de Ratas, que es la celebración de aniversario de 100 Incidentes un colectivo en el que la revista NINI ha trabajado desde hace un año. Eh, me acompañan Joan X Vázquez y Lalo Santos, quienes son los, el diseñador y el nuevo editor de la revista NINI, que es bueno, la que todos ustedes tienen en sus este, sillas. Esta nueva NINI es como todo un cambio en la revista NINI que habíamos tenido, porque antes tenían solamente una tinta y esta como el primer cambio, o sea, lo que ustedes van a ver directamente son las dos tintas. Entonces, para esta presentación no voy a hablar tanto de la revista Nini, porque asumo que ya la mayoría la conocerán. Entonces, más bien, como me quiero concentrar en el trabajo de creación que tuvieron Joan y Lalo. Entonces, bueno, antes de ella antes de pasar a... ¿Sí ¿Qué es la tecnología? O sea, antes de, de pasar a la plática de ellos dos, que van a ser como realmente los que van a hablar, yo solo estoy aquí presentándolos, quiero hablarles un poco de Federatas Ratas y Ediciones Estridentes. Hace un año, aproximadamente, muchos colectivos jalapeños decidimos juntarnos para empezar a dar la difusión a nuestras propias publicaciones y entonces que no fuera tan complicado como bueno, yo tengo mi revista, me voy a Morelia a un bazar yo sola y ahí busco cómo consigo fondos o yo edito tales cosas pero pues la verdad no, no tienen mucho movimiento. Entonces el chiste era juntarnos para dar la difusión a nuestras propias publicaciones y a partir de, pues, del contacto que teníamos entre nosotros crear nuevas cosas. Entonces, Dentro de todo este año han pasado muchas cosas. Tuvimos un encuentro editorial eh, celebrado en octubre del año pasado. Este año tendremos otro. Dos chicos que no se conocían decidieron unirse y crear una editorial que fue Roto Ediciones. Y nosotros, la revista Nini, conoció a Joan. Y bueno, a partir de ahí fue que, que ya se empezó la comunicación para que fuera el nuevo diseñador de la revista. Entonces, bueno, es, es eso. Nosotros en Ediciones Estudiantes, como el, o sea, el, nuestro punto fuerte o nuestro punto básico es la colaboración, la autovisión y la autogestión. Entonces, bueno, esta es una muestra de esto. Eh, el lunes tuvimos una lectura de poesía en Los Argonautas. El viernes tendremos la presentación de esta y de que les cuento aquí los paneles, en Los Argonautas también. Y el sábado aquí mismo, en La Moderna, vamos a organizar un drink and draw, que es venir a dibujar y a tomar y a platicar y a estar, pues, eso, como colaborando todos. Entonces, bueno, ahora, si alguien tiene como alguna pregunta o algún comentario, siempre, pues al final podemos como iniciar este diálogo. Eh, primero vas tú, ¿verdad? Ok, pues Joan X. Vázquez es <ríe> diseñador gráfico e ilustrador jalapeño con estudios en Jalapa, Nueva York y Barcelona. Fue parte de Amarillo Centro de Diseño de 2007 a 2012, y actualmente trabaja como freelance desarrollando proyectos de autoedición con ediciones estridentes y de ilustración editorial y comunicación cultural para proyectos nacionales e internacionales. Él, desde hace cuánto tiempo empezó a este trabajar con la Nini, no. como en enero, bueno, sí, ¿verdad? a finales del año pasado, a principios de este año, fue que empezó a estudiar la Nini y a proponernos un nuevo rediseño. Y es hasta este número, que es el número 7 de fronteras, que ya pudimos como tener este diseño en la revista. Y los cambios son enormes. Entonces, Joan nos va a platicar un poco de esta parte. Y después, Lalo Santos nos va a platicar de la parte del contenido de esta revista. Entonces, Joan. Está? En esas son las revistas ninis pasadas. Y Joan. Bueno, rápidamente en cuanto a diseño, digo, aprovechando que creo que la mayoría no son diseñadores, salvo tres exalumnos, bueno, una exalumna y tres alumnos actuales. Bueno, eh, well, se planteó, como decía Randy, ¿no? A partir de diciembre, principios de enero más o menos, empezamos a checar eh, lo que tenían de publicaciones anteriores. A ellos les interesaba renovar un poco la imagen, pero siguiendo un poco la esencia y estructura de la Nini, como se venía haciendo, ¿no? La característica principal de Nini, como saben, es que es un formato plegable, ¿no? que es como la parte interesante de esta publicación, ¿no? que por medio de diferentes pliegos que tienes en una bolsa, eh, viene como todo el contenido en esta parte. Entonces la idea era conservar esta estructura que es como la característica principal, pero renovando un poco la parte eh, estructural del diseño, ¿no? para darle un poco más de cabida a las imágenes, porque siempre las imágenes quedan como súper chiquitas, siempre se le da mucha importancia al texto, pero le hacía falta un poco más de fuerza o poncha a las imágenes. ¿no? Entonces La primera cosa que se hizo fue eso, ajustar la retícula como para darle un poco más de cabida a las ilustraciones. La segunda, bueno, proporcionar el tamaño de los elementos eh, de acuerdo a una retícula. ¿no? Había cosas que de pronto no coincidían o que no estaban acordes a la retícula que ellos utilizaban. Entonces se hicieron algunos ajustes pequeñitos para que la tipografía, tanto de titulares como de caja de texto, eh, todo tuviera como una relación entre sí, ¿no? Es como, es como hacer un entramado donde todo cabe perfectamente y saber exactamente cuánta información tenemos, cuánto espacio tenemos para ilustraciones y demás cosas, ¿no? Y además, eh, generar un contraste, porque en números pasados, ahorita lo verán en la presentación, eh, toda la información se fue, venía como de corrido, ¿no? Terminaba un, un artículo donde terminara y, y no dejaban más que un espacio pequeñito y se pegaba el otro, ¿no? Todo venía de corrido. Ahora se respetó un poquito más a partir de la estructura de los pliegues, eh, dejar un espacio para cada uno de los textos, ¿no? Y separar con colores también la eh, información como para generar diferentes jerarquías y que no sea una lectura como demasiado plana. Y esos son como los cambios más fuertes. Bueno, aquí se ve fatal, pero esa es la retícula. Vamos bueno, se lo pueden imaginar, ¿no? Este es el número anterior, que, que empecé a estudiar un poco como para ver qué cambios se podían hacer, ¿no? De entrada, el primer cambio fuerte es que en portada no aparecía imagen, solamente aparecía el cabezal y el índice y, bueno, y el titular de esta edición, ¿no? Pero para la nueva, decidimos ya integrar también una imagen para que tenga más pregnancia y más fuerza acorde a, a la temática esa fue la primera propuesta que se hizo, ¿no? Bueno, aquí no se ve bien, pero, aunque no lo crean, hay fondos grises que separan la información, ¿no? Como para dar diferentes jerarquías y diferentes valores. Esta era otra de las páginas anteriores, y les digo, ¿no? Todo el texto venía de corrido, este, las imágenes quedaban súper chiquitas, muchas de las ilustraciones también eran eh, más bien acompañantes, ¿no? por aquí también nos interesaba que de pronto se volvieran partícipes o cómplices de los textos ¿no? que también tuvieran como esa parte autoral y no solamente se quedaran como meros acompañantes aquí fue un poco la propuesta ¿no? ya integrando el color o ya integrando diferentes movimientos como para darle más fuerza Sí, ¿eh? está otra de las pasadas y la propuesta un poco final ¿no? eso sea, fue como un estudio previo que sirvió como guía para generar esta nueva, ¿no? Ya definiendo estos valores, ya fue que empezamos a trabajar ya como en forma, ya con los textos eh, ya en limpio, este, ya con todo el trabajo que hicieron ellos de... pues de juntar todos los textos de diferentes autores, este, coincidió que en esas fechas, un ilustrador que se llama Ulises Mendicuti, que es el que ilustra este número, poquito antes les había escrito, ¿no? que, que estaba interesado en participar en la revista, entonces, sí, aprovechando que tengo una relación de amigos con él, creo que fue mí como mucho más fácil trabajar, ¿no? Como, como de entrada para poder hacer algo interesante. Luego, otra cosa importante era definir, eh, en este caso, las tintas, ¿no? Se buscó que hubiera un contraste como interesante, ya que tenemos como un tema súper fuerte, el tema de las fronteras, queremos que también los colores fueran como súper contrastantes, ¿no? Entonces nos fuimos con una gama entre violetas y amarillos, para generar, bueno, cromáticamente... Que fueran eh, complementarios totalmente, ¿no? En, en los polos opuestos del ciclo cromático, para tener esa parte como súper fuerte de, de contraste, ¿no? Y por un lado también el tema se presta a esto, ¿no? El tema de contraste entre ese supuesto bienestar que implica estar a lo mejor del otro lado de la frontera y los problemas que puede haber al lado de eso, ¿no? Pensando en la frontera. México Estados Unidos es como nuestro referente más fuerte en cuanto a fronteras ¿no? uh -huh. Otro referente es esta, esta cuestión del de bueno, desierto, la oscuridad, lo que implica como el cruce fronterizo ¿no? que o se hace ilegalmente, etc. ¿no? Entonces a partir como de estos esquemas un poquito eh, que ya tenemos como instalados en, en nuestra cultura fue que se finó trabajar eh, con esta gama cromática que es el violeta y el amarillo y ya empezamos, ¿no? ya que pasaron como todos los textos limpios, se hicieron las correcciones miles de correcciones ahí como para checar que todo esté como súper en orden ya se empezó a vaciar, ¿no? Les decía que en esta edición trabajamos con Ulises Gendicuti él es un ilustrador de la Ciudad de México, pero que actualmente radica en Barcelona y su trabajo se orienta más como a crear arte urbano, hace mucho mural principalmente, ¿no? Entonces, con el tema de frontera, es esta cuestión como de muros como que iba como bastante a corda, ¿no? Es un trabajo que es como bastante pregnante y bastante fuerte entonces creímos que iba como bastante bien eh, con la temática que, que se presentaba para esta edición ¿no? y bueno, aquí rápidamente es un poco el resultado final que ya tienen en sus manos de entrada lo que les decía, ¿no? la portada ya con una ilustración y ya todo lo demás, bueno aquí el color ¿no? se ve súper bonito, no le hagan caso pero bueno, igual estás pensando aquí pero igual la tienen pero igual la tienen ahí como para checarla, ¿no? Lo primero que les decía, ¿no?, era generar, a partir de los mismos pliegues, eh, ir distribuyendo la información como para que sea mucho más clara, ¿no? Para que sepas exactamente dónde comienza y dónde termina un artículo, ¿no? Que no tengas como ese problema de que, de pronto, se te puede atravesar una imagen o un algo, ¿no? Aquí ya está como todo muy bien definido, a pesar de que de pronto se atraviesa como esta parte de colaboradores, sabes perfectamente que este artículo termina con la imagen también, ¿no? Otro cambio fuerte es... Bueno, son las imágenes, ¿no? Que si se dan cuenta las anteriores eran imágenes súper chiquitas, más como viñetas realmente. En este caso, pues eso les dio como mucha prioridad, ¿no? Aquí la idea era como trabajar lo más grande posiblemente las imágenes para que tuvieran mucha fuerza, también que tuviera un ritmo que te permitiera estar leyendo, pero también tener como esos descansos visuales, ¿no? Bueno, y de pronto, permitirte como algunos lucos ¿no? De tener imágenes que sean muy muy grandes a doble página Y ya, dependiendo también el, el acomodo de textos eh, Fue que se definió el espacio para ellos, ¿no? Había unos artículos que nos parecieron como más interesantes A lo mejor para que tuvieran ilustración, ¿no? Y, y fue así que se definió qué artículos se van de ilustración y cuáles ¿no? no No fue como por rellenar solamente los espacios, ¿no? se hizo un planteamiento de que, bueno, este, este artículo que es como bastante interesante, ¿no? que habla de un cruce ilegal ahí, irte este, de mojado y demás, a lo mejor se puede acompañar, ¿no? Aquí también fue un poco la visión del ilustrador, no en este caso Ulises, eh, que se plantea como el, el rollo de ver a esta persona indocumentada cruzar como un trozo de cámara en la frontera, ¿no? Aquí lo padre, por ejemplo, de las ilustraciones es que hay un planteamiento un poco más autoral, ¿no? Que, que implicó por parte de él, como hacer un examen, eh, estar estudiando los textos también y ver qué podía hacer también ahí, ¿no? Para no ser reiterativos entre lo que dice el texto y lo que dice la imagen, ¿no? Tiene todo que ver como una especie de diálogo para, para enriquecer mucho esta parte, esta parte visual, ¿no? Y al final creo que lo consigue bastante bien. Ya con los reajustes que se hicieron al final de la edición, pues bueno, hubo que descartar algunas imágenes que también Ulises había trabajado, pero en suma creo que, pues que hizo un esfuerzo como bastante, bastante bueno, ¿no? También lo puedo ver, era como estar discutiendo ahí, ¿no? De que pronto me estuviera ahí. ¿Qué opinas de que tal ilustración vaya aquí y hacerle esto igual otro, otro? ¿no? Y era como, bueno, puede que funcione, puede que no, ¿no? Pero aquí lo interesante de este trabajo editorial es que siempre hay como una cuestión de trabajo en equipo, ¿no? Que no podemos poner de vista. Este, entonces yo, tan, yo dependo de ellos, ¿no? De todo lo que van haciendo como... Bueno, primeramente ellos seguir armando como toda la información, ir juntando todo. Después me pasan todo lo demás. Y yo tengo que estar trabajando con dices también, ¿no? De... A ver, ponte a trabajar en esto, o aplícate más en lo otro, o de plano esto, descártalo y vete más por otro camino, ¿no? También fue como empezar a elegir estilos, ¿no? Él tiene un, tiene un estilo como muy definido, pero dentro de ese estilo tiene, maneja como diferentes abanicos, ¿no? Y también era como ver qué estilo se podría trabajar mejor para esta edición, ¿no? Queremos algo que fuera un poquito más crudo y un poquito más honesto, acorde a las, pues, al tema como tal, ¿no? Y al final, bueno, creo que tuvo un resultado bastante interesante y ya en suma con el diseño, ya en suma con el color y bueno, y con los textos que son como súper fuertes, pues creo que hubo un trabajo bastante interesante en ese sentido. ¿no? Bueno, eh, justo Lalo y yo, como cuando estábamos planeando la presentación, pensamos que era mejor... Eh, presentar primero la parte del diseño Y luego la parte de la edición Pero yo creo que más bien hubiera estado bien al revés Porque justo pues Lalo O sea, va a hablar del proceso de corrección De los textos Y va a presentar algunos contenidos que seleccionamos Y entonces ya la mayoría de esos También era la mercancía selecta Que les enseñaste Que era la camioneta con el... o sea, cercanle, Pero bueno, Lalo ya nos platicará más eh, El proceso de edición Es bueno muy complejo, está aquí de hecho Claudia Domínguez, que es quien ha sido nuestra mano derecha en la edición. Eh, lo, que, lo que hicimos Jero y yo con este número que fue Fronteras fue justo como querer salirnos de ese cliché de fronteras de que, justo lo que tú dijiste, o sea, ciudad, bueno, el norte de México y el sur de Estados Unidos. Nos llegaron de hecho muchos textos en los que se salían de esta idea de frontera y entonces hablaban más de fronteras personales. Hay una historia de una chica, por ejemplo, que es como. No, de un chico, que es la historia de cómo salió del closet. Entonces es esta historia como en la que decide traspasar todas sus fronteras personales y familiares para poder, no sé, decir quién era al final de cuentas. Ese fue un trabajo muy interesante. Eh, para, esta, para este número, Lalo no estuvo como editor, sino ya se integró hasta el siguiente, pero sí como corrector de, de los textos, ¿no? Entonces sí trabajó directamente con ellos. Y bueno, también de nuevo, si les queda algún, alguna duda o algún comentario sobre esta parte de edición, pues al final adelante. Este, Lalo es oaxaqueño y estudia la maestría en letras españolas, ¿no? En literatura española, sí, bueno, en sí. literatura mexicana, en la V. Y bueno, ha sido colaborador, colaborador de La Nini desde hace desde el inicio, desde el inicio. Sí. sí, desde el principio y bueno, recientemente corrector de estilo y editor pues, sí. bueno. eh, Muchas gracias por venir y bueno, este, pues a mí me da mucho gusto estar en esta presentación con, de La Nini porque pues como ya lo dijo Erandi, desde el primer número que es eh, esa revista con tinta roja eh, desde el primer número participé con, eh, con la revista y recuerdo que en esa, eh, en, esa vez, bueno, en esa ocasión participé con un haiku, eran 17 sílabas, uh -huh. esa fue mi gran participación Y uh -huh. ahora ya haces textos de toda una nini <risa> Y ahorita pues afortunadamente eh, el espacio de la nini eh, pues me ha permitido pues, ya tener algunos textos como de 5000 caracteres uh -huh. y es que no utilizo Hs uh -huh. El caso es que eh, la Nini para mí ha sido un espacio eh, de diálogo, este, que ya lo, que lo han mencionado, de diálogo, de crítica, y de intercambio de ideas, que es algo bastante importante que eh, se debe de rescatar en, en, en esa sociedad, ¿no? Y pues, igual, resumir muy, muy brevemente mi, mi paso por la Nini, creo que ha sido como una parte simbiótica. Eh, yo he crecido junto con la Nini desde que la Nini fue un, pli, un pliego nada más, hasta ahorita que ya, pues, por, por, alguna, por alguna situación ya soy editor, pero ya. Y pues yo les quiero platicar un poco del trabajo de corrección de estilo que estoy haciendo en la Nini y pues que particularmente hice en, en, en, esta, en esa revista, en ese número. Hace algunos días se presentaron este, los, los del equipo del departamento de publicaciones allá en El Ágora. Y Javier Ahumada, que es parte de, del departamento eh, Hablaba sobre el trabajo de corrección editorial Y, y lo que él dijo, empata bastante con lo que yo creo que es el trabajo de corrección No solamente es eh, buscar eh, eh, acentuaciones, comas y todo eso Yo creo que el trabajo de corrección eh, de un texto Se basa en esos tres puntos En una lectura eh, concienzuda del texto porque es necesario entender al texto, entender la lógica que el autor maneja para desarrollar su texto y sus ideas, y en este, parte del texto, tienes que, que vivir el texto para realmente poder eh, hacer una corrección que sea pertinente. Y bueno, no. el otro punto pues, es este, esta, esta situación de, de que todo texto, eh, tienes que entrar con la idea de que puedes ayudar a ese texto a, a decir lo que está diciendo de una mejor manera y la responsabilidad eh, cuando tienes un texto en tus manos realmente lo que tienes son las ideas de, de, de otra persona y eso es algo, algo que sí necesitas tener eh, muy presente y esa responsabilidad que tienes para hacer que, esa, que ese texto diga lo que el autor quiere decir que lo diga de la mejor manera posible y además tiene la responsabilidad con, con la revista con la que estás trabajando. Y pues creo que el mayor, el mayor, este, la mayor responsabilidad que tienes es con, con el lector. Porque una persona que agarra un texto que tiene, este, ya sea que lo compre, que, lo re, que se lo regalen, o que lo encuentre en una biblioteca, que, te, que, que invierta tiempo para leer ese texto, es este, algo, algo que se debe de tomar en cuenta y que pues es parte de la responsabilidad al, al corregir un texto ¿no? y bueno, para, des, para eh, ejemplificar un poco el trabajo que hice aquí en la revista tengo estos dos, dos bueno este ejemplo es una pequeña nota del lado de, eh, izquierdo el antes y del lado derecho el después eh, se podría pensar que la corrección de estilo pues nada más es eh, ver eh, las comas, los acentos, que esté bien estructurada la oración, cosas por el estilo, ¿no? Pero elegí este, este ejemplo porque aquí eh, me permite eh, mostrar que si no tienes, eh, si no estás empapado del texto, si realmente no lo comprendes, pues a veces puede fallar, ¿no? En la primera parte, pues, eh, eh, bueno, lo, lo, lo que noté primordialmente que es eh, lo que se hizo, la, bueno, se hizo la corrección es en el tiraje, ¿no? Dice que es un tiraje de 12.000 mil ejemplares eh, semanales Y este mil al año, ¿no? Pero pues, si uno hace las cuentas, eso no, no da nada ¿no? Y pues lo que pasó aquí es que el autor multiplicó los 12 meses por el tiraje Entonces hay que igual ver, ¿no? Que el año tiene 52 semanas Y entonces hay que hacer, hay, hay que hacer las multiplicaciones, ¿no? 12 por 52, pues te da esto. Y pues abajo, ¿no? Este, 1.800.000 por 52. Claramente, si da este, estos 93.3 millones. Y de ahí en fuera, ya que tienes como bien entendido el texto, ya agarras y puedes decir, bueno, este, que el libro vaquero vaya, en, vaquero vaya en bajas. Y este, eh, las cuestiones de si van comas o van espacios en los. Este, para, para separar las cifras, ya, ya es como lo, lo más superficial, ¿no? Pero si no entiendes el texto, de repente puedes hacer una corrección superflua y, y quedarte ahí con, con algo un poco raro, ¿no? ¿Y qué más? Ah, bueno, este, igual como parte del trabajo en, en la corrección editorial, pues es eh, ocupar herramientas. Eh, uno... uno este, pues nunca, nunca vas a saber nada yo cuando agarro un texto eh, me enfrento al texto eh, con la idea de que yo no sé nada y soy el más ignorante y que el texto me puede mentir así que con esa desconfianza tanto en, de mi parte como del texto es que lo, lo tomo y eh, por ejemplo la, esta fundación de, para el español urgente es una herramienta bastante útil para este, resolver algunas dudas que surgen durante la, la corrección y que este, por ejemplo ahorita tenemos el proyecto de hacer eh, de solidificar consolidar el manual de estilo de la nini todas las revistas todos los impresos eh, regularmente tienen un manual de estilo o se apegan a un manual de estilo en el cual vienen eh, consignadas las dudas más frecuentes eh, el uso de, de cursivas versales etcétera ¿no? y eh, el proyecto que, que ahorita tengo para para NINIF, es consolidar este, este, manual. este manual, igual este, hacerlo de un, po, un poco de manera crítica, no eh, igual podría ser muy fácil eh, agarrar al eh, DEU y agarrar, agarrar todas las recomendaciones y decir, órale, va, ¿no? O agarrarme el manual de estilo del país o de otro lugar, pero pues la situación es... Eh, conocer cuáles son las necesidades de la nini y cuáles son las recomendaciones pertinentes de las instituciones lingüísticas, tanto de la RAE como, como de su hijo, o el no reconocido el cuñedero. Esta parte ha sido muy interesante porque, o sea, Jero y yo nos hemos, o sea, hemos aprendido a hacer una revista, si es que ya aprendimos, a través de la revista misma. O sea, nunca ninguno de los dos supo, bueno, pues justo eso, tienes que tener un manual de estilo y tal, o tienes que tener una línea de contenidos y va a ser tal. Fue todo dándonos cuenta sobre la marcha. Y entonces de repente Jero un día dijo, no, pues yo ya quiero poner todas las O's, las Es y las As con una X. Y entonces, no, o sea, esa ya fue una decisión que luego se eliminó, pero bueno, o sea, esa ya fue una postura de, de corrección. Luego Jero y yo descubrimos, las comillas, ¿cómo se llaman? Los angulares. ¿no? Las comillas angulares. Y entonces dijimos, no, estas nos gustan más que las inglesas. Vamos a poner... O sea, todo ha sido así, una decisión como de repente muy arbitraria, pero siempre como, no yo, sé, siguiendo los caprichos que Geru y yo podamos tener en la revista. Es que el el pan hispánico de dudas, bueno, me recomienda las angulares sobre las... Bueno, pero, no, pero o sea, es bueno... Ah, pero el pan hispánico porque se ha hecho en España y ya la academia de la, la mexicana recomienda las este las, ¿Las, inglesas? las inglesas porque las angulares se hacen en, en España y son gachupinas y cosas por el estilo sí, así pero bueno, son muy bonitas y, y eso es lo interesante, ver que igual dentro de la lengua eh, hay, hay cuestiones este, de política, hay cuestiones de intereses, cuestiones de, este, de control, de grupos de poder y que este, dentro de la Nini, todo el espíritu de la Nini, desde la recepción de, de, este, de textos, de ideas, porque no solamente son textos, sino igual son ideas las que se, se aceptan, este, siempre está ese espíritu de, de diálogo, de crítica y de intercambio de ideas, de no quedarnos con la imposición así de que pues es que la RAI lo dice, no, no pero a ver espérate, la RAI dice una cosa, pero... En, si en el uso eh, hay otra, hay, hay otra, este, otra connotación. Por ejemplo, hace poco nos pasó con, con ex, ¿no? Y yo, yo dejando ex, que ex, en el caso de ex presidente o ex suegra, ex novio, vaya separado de, este, de la palabra, porque, por ejemplo, el, el fondue eh, dice que se debe tratar como un prefijo y como todo prefijo debe ir pegado a la palabra pero si el término es, eh, tiene dos o más palabras como primer ministro, va separado, y si la palabra sola va con mayúsculas, entonces va con un guión, el caso es que se hacen así unas bolas, para algo que es tan sencillo así, ex pues es, tiene un uso adjetival, punto, entonces va separado ya, para no hacernos bolas, ¿no? por ejemplo, este es, este es un ejemplo de, de, de que hasta en lo más pequeño, lo más tonto que podría parecer, siempre hay esa... esa predisposición al diálogo, a, a, a, este, a no dejarnos eh, imponer ¿no? Las, las posturas, a la veces, y... Sí, y, mm. y bueno, eh, igual por el tiempo voy a, a hablar muy brevemente de algunas este, colaboraciones que tenemos aquí en la, en la revista, la primera... La primera, que es la de este, geopolítica del, del fútbol, está Ahí. Sí, que Bueno, si sí, quieren les platico un poco antes, este texto, eh, La FIFA en vacaciones, es una serie de podcast. Es el... un este blog. Un blog Ajá. en el que a través del fútbol o a partir del fútbol, se ponen a investigar y a reflexionar sobre temas críticos, sociales, actuales. Entonces, Jero eh, conoció al chico que tiene las en vacaciones, Daniel Escamilla, y lo contactó, le dijo, oye, tenemos esta revista, tenemos este número y queremos que esté aquí. Y ya él, pues, le encantó la idea y tuvimos el texto en la Nini Y, bueno, un punto importante de, de las convocatorias de la Nini es que igual se hacen este, en torno a, a, a un concepto que que, y la idea es de que ese, ese concepto se, se aborde desde diferentes puntos, desde diferentes enfoques. Como ahorita ya lo dijo el Andy con respecto a las fronteras, eh, no solamente se, se está viendo la frontera como ese espacio, bueno, esa delimitación de geopolítica, ¿no? De fronteras entre países, entre este, naciones, sino igual esas fronteras eh, de repente que interiores, eh, sociales, sexuales, económicas y que creo que eh, los eh, colaboradores vieron eh, explotar bastante bien uh -huh. en este caso, eh, este, este, la colaboración de la FIFA en vacaciones eh, hace un, una, este, un análisis bastante eh, eh, original entre el fútbol y este, cómo es que el fútbol eh, eh, y los eh, jugadores nacionalizados se pueden este, corresponder con eh, los fenómenos de identidad nacional eh, y, y como igual hay hasta una, un cierto mercado de, de nacionalidades dentro del fútbol y igual cómo se puede corresponder eso con la realidad ¿no? y es, esa es una parte bastante importante, bastante curiosa y por ejemplo dentro del, de, del blog, que es bastante recomendable igual hacen eh, asociaciones bastante eh, originales del fútbol con otros fenómenos fenómenos este de, de historia de historia democráticos de, de Latinoamérica y bueno esa es una la primera parte es una este, cita que, que saqué del, del blog no que pues dice que el fútbol es el, el deporte más más democrático que que pueda haber no con dos con unos ladrillos ya puedes empezar a jugar y este, la otra parte, la otra cita es la de la que viene aquí en el artículo y que habla sobre los sobre estos jugadores nacionalizados y cómo es que eh, todos esos jugadores nacionalizados podrían conformar casi cuatro selecciones nacionales. y ¿no? esta es la de este, Paula Cordero, que aquí está. ¡Bravo! Y esta es este... mercancía selecta, esta es una, este... recoge el testimonio de, de Lulu, una persona que ahora sí que por cuestiones económicas necesita cruzar la frontera eh, con Estados Unidos de... sin, sin los documentos requeridos, pero con la peculiaridad de que eh, gracias a, a que tiene cierto dinero no, no sufre las... La... Ahora sí que los peligros, ni mmm, toda la, la violencia que pueden, que pueden sufrir regularmente los, los migrantes, a lo, a lo que estamos regularmente acostumbrados a, a escuchar, ¿no? Este, polleros que los dejan a, a mitad del desierto, etc. Aquí, gracias a... a es una persona que, que está en desventaja, pero tiene dentro de la desventaja tiene una, este, una plusvalía que la hace hacer una mercancía selecta, ¿no? Con este texto en particular sí sentí bastante empatía, porque, bueno, yo tengo bastante familia que ha emigrado igual de manera ilegal a Estados Unidos, amigos, y que me han contado. El caso es que sí conozco, por lo menos de oídas, eh, las historias de cómo es que atraviesan ahí. Y, pues, en particular, esta historia de Lulu, pues, me recuerda a la historia de, de mi mamá, de cómo cruzó, que es muy parecida, sí. Sí, fue mercancía selecta también. Sí. Y este, pues sí, ese, ese, ese texto sí me, me, me, me llegó bastante <risa> Y igual, eh, siguiendo en esta lógica de, de entender la frontera como, como esta división eh, geopolítica eh, Gerardo Rodríguez, que es estudiante de, de letras eh, de la UBERC pues igual nos dice que, que igual no solamente está la frontera norte, ¿no? también está la frontera sur y esa frontera sur que él le llama el, el silencioso paso del sur ese silencioso paso del sur, sur porque pues eh, nosotros regularmente tratamos de olvidarlo, no hacemos caso eh, a pesar de todos los horrores que, que, que pasan no, no tenemos una, una postura hacia, hacia lo que está sucediendo en, en, esa, en esa parte del país en esta parte lo que él recoge es el testimonio de una familia maya de origen guatemalteco y cómo, igual por las necesidades económicas, tiene que, que migrar hacia Estados Unidos y pasar por México. Y lamentablemente durante su tránsito por el país, pues esta familia eh, se disuelve y quien eh, afronta las consecuencias, pues es la pequeña niña, ¿no? Y que está aquí consignado. Pues muchas gracias y ahora sí podemos abrirlo como hacia el diálogo. Si alguno de ustedes tiene ahí, no sé, una inquietud, un comentario, una historia que nos quiera platicar, algo. Pues yo quisiera saber cuál consideran que es como el reto más eh, ojo, que identifican como más palpable de la editorial Interslab hoy esa es una pre buena pregunta tenemos ahí justo todo un colectivo que está encargándose de darle más voz al editorial pues creo que o sea no sé yo yo creo que la primera parte al menos de la producción es no es un límite no Ojalá es uno de los lugares en los que la producción puede ser más barata como comparándolo al menos con no sé la ciudad de México Monterrey Guadalajara entonces nosotros también justo como sumando las ediciones estridentes, pues hemos tratado de, de autopublicarnos lo más que podamos, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que está cubierta. La siguiente parte es la de generar públicos y que realmente las, las publicaciones lleguen a lectores, o sea, que haya gente que realmente se enfrente a, al texto, al contenido de, de las revistas, de los libros, de los fanzines, ¿no? O sea, creo que esa es la parte, por ejemplo, nosotros como últimamente eso es a lo que nos hemos estado como tratando de enfocar más, esa, la revista Nini es de distribución gratuita, entonces la podemos dejar en un café o en un bar o en algún centro de cultura del IBE y desaparece porque es gratis, pero nunca sabes, nunca hay como una retroalimentación del lector que te diga, ay, leí este texto y me parece que está buenísimo, o oh, este texto porque lo publicaron, o sea, no hay como esta parte del de lector, entonces yo creo que es eso, como el encontrar gente que reciba los contenidos que estamos editando y publicando. No sé si alguien, pues, bueno, tú que estás haciendo la parte más de, de diseño, pero igual estás, o sea, últimamente Joana ha trabajado eh, con ediciones estudiantes, como lo presentaba hace rato, con la, con la autopublicación, ¿no? Y tus contenidos son más no literarios, ¿no? Como es... Bueno, en mi caso trabajo más con gráfica, pero es lo mismo, ¿no? Es buscar... Vamos, ¿quién? Público hay, ¿no? Simplemente es como tratar de llegarles, ¿no? La cosa siempre es, bueno, lo produces, que digamos la parte, no fácil, pero dentro del proceso lo vas, lo vas sacando, ¿no? La parte complicada es moverlo, ¿no? ¿Cómo llegas a otra gente? ¿Cómo llegas a otros públicos? Yo, mucho de, de las cosas que sus ha sido eso, ¿no? De pronto abrir un poco ese mercado eh, para tratar de que le lleguen las cosas a otro tipo de gente, ¿no? A la que virtualmente a lo mejor no le llegan o que no estaba como tan informada de esto o o ir viendo. ¿no? Aquí el punto interesante sería lo que dice Randy, ¿no? ver qué puede pasar después, ¿no? cómo retroalimentarlo, eh, cómo recibir una crítica también, ¿no? que finalmente se necesita también esta parte, ¿no? esa parte de un poco de comparar las cosas como para, como para ir creciendo y como para ir mejorando a contenido. ¿no? Uno también de pronto es como muy autocomplaciente, ¿no? de pronto lo produces, pero si no tienes como un feedback de qué es lo que está pasando, se pues puede quedar como en esto nada más. ¿no? Lo padre es cuando de pronto hay una interacción también con un usuario, con un lector y ver qué puede pasar, ¿no? Y también es descubrir otras cosas que a lo mejor tú también no estás viendo, ¿no? En ese proceso, por ejemplo, de la edición de trabajando con listas, con las ilustraciones, de pronto él me mencionaba algunas cosas que yo no veía, ¿no? O al revés, ¿no? de pronto yo le decía cosas que él también no estaba viendo, ¿no? Pero él lo padre de trabajar en equipos, ¿no? Siempre es como ir tocando diferentes puntos eh, como para ir complementando esa información. Lo interesante aquí es cuando llegas a otro público, ¿no? en este caso público lector o un público consumidor, ¿no? para ver qué pasa también en ese sentido. Lo que esperamos ahorita con el cambio de, de edición y demás, que a lo mejor se presta más como para eso. ¿no? ¿Alguien más? ¿Un comentario? Pues bueno, eh, muchas gracias por acompañarnos y. Aquí vamos a estar los tres ¿no? Entonces cualquier como comentario que les surja eh, Pues adelante Y la revista Nini Ahorita es de instrucción gratuita Entonces las que tienen se las pueden llevar Y eh, bueno, visiten Nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Instagram y Twitter Como Revista Nini Y ahí mismo tenemos una tienda en línea En la que pueden adquirir todos los ejemplares eh, Este es el 7 bueno, Tenemos otros 7 más Otros 6 más Y pues los esperamos el viernes en la presentación de Roto Ediciones, que va a ser en Los Argonautas de Juan Soto, y el sábado aquí para la fiesta de celebración. Muchas gracias, y gracias a ustedes y a La Moderna. Gracias. Sí, es increíble. Para mí es apasionante. Vamos a subirla a, no sé, YouTube Vimeo. ¿Eh? Okay. Bueno, en el blog de la revista Nini seguramente en las redes. O sea, lo vamos a tener en línea para estarlo compartiendo. Sí, esta parte como de darnos cuenta de, de la tinta, de las máquinas, es padrísima. Sí, pero, pero esa parte de... Digo, el imprime no tocando la tinta y saber exactamente con qué color trabajar y es padre, ¿no? porque sí. siempre piensas que es una máquina lo que va a producir todo y ya está pero esa parte es super manual y super artesanal sí. de definir primero como el tono exacto y ver como toda esa parte es como super pasional no sí y además es la parte de Sí. Que... Mm -hmm. y además si la caga en el taller sí, sí. Toda, yeah. toda la planeación, toda la actividad Sí, porque es muy fácil culpar al impresor y lo que sea, pero también tiene una carga súper fuerte de responsabilidad. Pues, sí. sí, realmente es una parte que no tomamos en cuenta, o sea, normalmente, ¿no? Como, bueno, sí, o sea, tomamos en cuenta el trato con el impresor o con la imprenta o con la persona que lo coordina, pero ya, es, o sea, este hecho de ir ahí, seleccionar las tintas, la máquina que de repente se atore, moverla, o sea, toda esta parte como ya de trabajar. Con, con el producto. no Es una parte muy interesante y un poco dejada de lado. O sea, ah, bueno, ahí están justo Frontis y no sé si es… o sea, ¿los dos hicieron el video? ¿Quieren, quieren comentarnos algo de, de esta parte? Fue como genial en realidad. O sea, conocí a Marcos y Bernabé, que son los chicos que trabajan haciendo la revista. Este, y me cayeron geniales. Son, son personas que se ve que. Personas que yo admiro mucho, que son personas que, que les gusta su trabajo. Y, este, y nada, fue simplemente eso. O sea, como que no planeamos nada, solamente fuimos a tratar de conocer qué era lo que se hacía. Y en cuanto lo conocíamos, tratábamos de filmar algo y bueno, ya al final nos llevamos todo y en la casa lo armamos y fue genial. Pero en realidad fue muy bueno. Yo quería de ver de nuevo a Bernabé y a Marcos, que son las personas que hacen la, la revista, porque son básicamente geniales. Y ya, ¿no? eso, fue, fue lindo. Fue lindo hacerlo. Acá, pues por bueno. Ah, sí, yo tengo una duda. Eh, yo los conocí en un fin de mercadito. Me llamó mucho la atención el formato. ¿Por qué escoger este formato? Porque no es un formato fácil, pero es muy, muy. O sea, te atrae, ¿sabes? Ajá. Pues es chisposo, porque justo lo elegimos porque era fácil. O sea, no fácil. Eh, bueno hay dos cosas, ¿no? La Para parte de. No, no, no, muy, sí, sí, sí, no, sí, sí, O sea, la parte del objeto, eh, bueno, Jero, que es mi compañero de editor, eh, estudió artes visuales y yo estudié literatura española. Entonces, <risa> literatura escónica. Eh, entonces, bueno, en realidad ninguno de nosotros estudió diseño gráfico o tenía, o diseño editorial, como ninguno tenía una noción muy, muy cerrada sobre la idea de una, de cómo una publicación tenía que ser. Y nos interesaba recuperar esa idea del objeto impreso, ¿no? También, o sea, nunca se nos ocurrió hacer una impresión, una revista, una publicación digital. Entonces, bueno, entran en contacto muchas cosas. Una es que, pues, es, es barato producir esto, ¿no? O sea, es, es como considerablemente barato imprimir pliegos y doblarlos y meterlos a una bolsita, porque la impresión es offset y no está toda esta parte del de encuadernado o el engrapado o, o tal, ¿no? entonces eso fue el primero, como fue un formato que, que, que jalamos de muchas publicaciones que habíamos visto, una es una que se llama Poster Magazine, que es literal así, un póster, como un póster muy grande, como yo creo que son tres de esta revista, y justo así el contenido, el contenido escrito está desarrollado, hay una imagen y hay un cartel cuando lo volteas. Entonces, por ejemplo, vimos esta idea, vimos otros folletos y, y bueno, así fue como llegamos a este diseño. Eh, luego la segunda parte que es está justo de cómo relacionarnos con un formato así no y justo lo que decía yo al principio cómo no hacer que la lectura se pierda o cómo confundir al lector las revistas anteriores que creo que no tenemos ninguna de las pasadas ninguna tenía esta separación entre el fondo y esto sí es algo que apenas nos dimos cuenta pero es algo básico no eh, entonces bueno es esto como justo el conflicto de cómo ubicar los textos en, en un pliego así, que no se vaya a complicar la lectura y que también invite al lector a realmente enfrentarse al texto y a decir, bueno, o sea, no sé, si tienes una publicación así en el folleto sabes que la abres y va a estar la portada, luego va a estar una publicidad tal vez la carta editorial, el índice y ahí tú ves, bueno, este artículo me interesa página 70, voy y la leo ¿no? y aquí sí hay un índice, pero no están ahí explicitamente los textos. Entonces, tienes que leerla, al menos leer la introducción o ver las ilustraciones o el título para interesarte. Y entonces es como un, un llamado también al lector a enfrentarse realmente al, al texto o al contenido, ya sea textual o gráfico que, que tiene en sus manos. Y pues jugar también con esta idea de que podemos publicar de cualquier forma sin ser diseñadores gráficos o sin ser, no sé, o sea, como... Que bueno, obviamente ahora nos dimos cuenta que lo necesitamos para que se entienda la lectura. Pero sí, era jugar con esta idea y salirnos de, de la publicación normal. Gracias. Qué bueno que te interese que nos conociera en este caso. Este... ¿Alguien más? Pues bueno, ahora sí, muchísimas gracias por su asistencia.